Hola chicos, ¿qué hay? En este mini vídeo vamos a estudiar el aparato jústago-glomerular. ¿Qué es el aparato jústago-glomerular? Bueno, pues no es más que una estructura en la cual parte eh, pues del trayecto del tubo contorneado distal eh, se pone en contacto con eh, las paredes, con las arteriolas aferente y eferente del propio glomérulo. Por tanto, este aparato eh, va a estar compuesto por un lado por lo que denominamos mácula densa y por otro lado por eh, las células yustaglomerulares. ¿vale? Vamos a ponerlo aquí. Os pongo, escribimos aquí que el eh, aparato justaglomerular va a estar compuesto bien por la mácula densa que va a formar parte de las células del túbulo contorneado distal, y también va a estar formado por lo que son las células yustaglomerulares, que las vamos a encontrar donde? en las paredes de las arteriolas. Aferentes y eferentes. Bien, pues vamos a hacer un esquema para explicar cómo, eh, cuál es el funcionamiento de, de este aparato yustaglomerular y qué funciones desempeña. Entonces, bueno, pues eh, primero bueno pues vamos a dibujar aquí lo que son las arteriolas y el glomérulo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues vamos a hacer aquí un plan que nos quede así, un plan grande, ¿vale? Aquí está el glomérulo y aquí... Perfecto. Hemos dibujado ya lo que son las eh, arterias. Aquí podemos eh, localizar la arteria aferente. Aquí tenemos la arteria eferente, ¿vale? Y aquí tenemos lo que es el glomérulo renal. ¿Vale? Rodeando el glomérulo renal, pues nosotros vamos a dibujar lo que es la cápsula de Bowman. ¿Vale? Perfecto. Y se continúa con el Túbulo contorneado proximal. Bien, eh, aquí se nos va a producir lo que es la filtración de la sangre, ¿eh? que la estoy representando así. Entonces, bueno, se va a formar bueno, pues un filtrado y ese filtrado recorrerá al túbulo contorneado proximal, el asa de gel, y, bueno, pues, pasará a través también del túbulo contorneado distal, que lo voy a dibujar, lo vamos a dibujar aquí vale ponemos aquí a ver así vamos a borrar aquí esta parte para que nos quede chachi bien bueno pues entonces vamos a ver ahora a dibujar por un lado nosotros que nos encontrábamos pues con la mácula densa la mácula densa ¿vale? son estas células ¿vale? que van a estar en contacto con las arteriolas aferentes y eferentes ¿vale? luego después bueno pues bueno, nosotros nos vamos a poder encontrar aquí hay un epitelio hay un endotelio acuerdo que cubre que forma todo el túbulo, este es el túbulo contorneado distal, ¿vale? Y también nos vamos a encontrar con unas células que forman parte de la pared de las arteriolas, ¿de acuerdo? Entonces, por un lado, ya tengo identificada la mácula, no me va ahora, a ver, aquí tengo por un lado lo que va a ser la mácula densa ¿vale? y por otro lado eh, voy a tener localizada también lo que va a ser el aparato justaglomerular vale bueno, pues eh, la mácula densa, eh, la función principal es la de mono, monitorizar la filtración. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues que eh, en función de la concentración y las características que traiga, que tenga este fluido filtrado, pues eh, va a enviar un mensaje a, a las células justaglomerulares. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros tenemos una bajada, se produce, en primer lugar, eh, nos vamos a encontrar con eh, una bajada de la presión sanguínea, que, bueno, suele ir asociada siempre a una bajada de sodio, ¿vale? ¿Qué va a pasar? Pues que esta... Bueno, aquí está en naranja, bueno... El... Estas células me van a enviar un mensaje, ¿vale? Van a enviar un mensaje... ...a las células yustaglomerulares. ¿Y qué van a hacer estas células yustaglomerulares? Bueno, pues lo que van a hacer es... Eh, ...formar una enzima que vamos a denominar renina. Entonces, bueno, pues vamos a empezar aquí... ...primero... ...la mácula, lo que va a hacer es monitorizar... ...la filtración. ¿Vale? El filtrado. saco esto de aquí. En segundo lugar... Una vez que, estoy, que veo que ha bajado la, la presión sanguínea, ¿de acuerdo? Pues eh, las células de la mácula lo que van a hacer es eh, pues enviar un mensaje. ¿A quién? A las células justaglomerulares. ¿Vale? ¿Qué van a hacer estas? Bueno, pues estas células justaglomerulares lo que me van a hacer es eh, formar pues, una enzima que pasa a torrente, la estoy aquí, ¿vale? Me va a formar renin, forma renina, que se llama renina, formación de una enzima que equivale a la renina. Qué va a pasar, pues que esta renina, eh, pues, eh, va a reaccionar con eh, pues, una eh, molécula que hay eh, en, en el plasma sanguíneo y que se llama la el angiotensinógeno. Entonces yo voy a tener está en el plasma. Pues este angiotensinógeno ¿vale? va a reaccionar, se combina con la renina y lo que va a hacer es eh, darme eh, dar lugar, origen, va a dar origen a lo que se conoce como la angiotensina 1. ¿Qué va a pasar? Esta angiotensina 1 todavía no tiene capacidad vasoconstrictora, ¿de acuerdo? No tiene capacidad para aumentar esta presión sanguínea. Entonces, esta angiotensina 1 se va a eh, combinar, ¿con quién? Pues con otra enzima. Con una enzima que se denomina, las siglas es la ECA, ¿vale? Que es la enzima convertidora de angiotensina. ¿Y qué va a hacer? Bueno, pues va a dar, al combinarse, lo que nos va a originar será la angiotensina 2. ¿Vale? Y esta angiotensina 2 es la que, por un lado, le va a producir la vasoconstricción Vale. Tanto de las arterias aferentes, de la arteriola aferente como de la arteriola eferente, como a nivel vasoposición periférico, ¿de acuerdo? Para aumentar la presión sanguínea. Y también lo que me va a eh, enviar será un mensaje a nivel eh, cerebral. ¿Para qué? Porque para que aparezca la sensación de sed. Entonces, cuando nosotros bebemos, lo que va a pasar es que aumenta el volumen, eh, va a aumentar, bueno, el volumen de, de sangre. Pues eh, nada más, por último, sí comentaros que esta enzima convertidora de angiotensina ¿vale? va a localizarse, eh, pues eh, sobre todo a nivel pulmonar. Pues nada más, eh, hasta aquí este mi vídeo. Eh, te animo a compartir todas tus dudas, bien en el foro de clase o, eh, misamente en clase. ¿De acuerdo? Hasta el siguiente vídeo, chicos.